Dime que ves, no me siento igual La verdad no me importa mucho la verdad No entiendo por qué en tanto drama No soy capaz de comprender muchas cosas Ya que me lo tomo todo literal Pues desde pequeño cuando se fue alguien especial opté por cambiar y ver la cruda realidad a si mi bajo autoestima temas aquí no me siento importante De hecho casi no le doy importancia Pues solo está en mi mente Opté por tener conocimiento No sabía que tanto puede ser peligroso Me formulé preguntas y más preguntas Algunas tuvo respuestas y otras no Le dije a mi madre en algunas de ellas El día que me llamó loco opté por no preguntarle más Y callar, ya que no entendía por qué las decía Y solo veía en mí lo que todos veían Nunca supe que desahogarme con un familiar Pues siempre me decían loco y temía el rechazo A mi madre siempre le he temido Es por eso que no le digo nada He cometido errores en mi vida No soy mucho de quejarme Pues hace tiempo que dejé de preguntarme ¿Por qué a mí? Pues aprendí Por canciones que no sirven de nada quejarse Que es mejor ser fuerte Tenía participación en algún que otro robo Pero en este no Pues intenté mantenerme como un observador cuando mi madre me llamó ladrón Algo de mí se rompió y en vez de quejarme solo me dije me da culpa por creer cosas que no son Un día alguien me dijo que el ser humano Opta por escoger lo más fácil Que en vez de escuchar todas las opiniones y historias Siempre no lo hace No escucha Y solo se pone distante Por eso cuando no sé a cuál persona creer Escucho a los involucrados e Intento pensar qué solución dar Aprendo de cada detalle De cada cosa para avanzar No me voy a poner a llorar o a estar mal Solo porque no quiero escuchar Y encontrar una solución ¿Qué significa la palabra robo? Pues en mí, todo es literal Para mí eso Es todo lo que robamos Consciente o inconsciente Consciente Es porque sabemos si lo hacemos Consciente Es cuando le quitas tiempo palabra a alguien ya sea por llegar tarde o no lo dejes hablar. Robo es todo lo que involucra a nuestras acciones. Creo que es lo malo tomárselo todo literal. Intento no fracasar, aunque me digan que sí, pues vale la pena intentarlo y sonreír. Un día al escuchar la música de mi madre, en especial el vallenato. Me pregunté por qué tienen la misma temática. Y se repite una y otra vez. Sobre amor o desamor Existiera un tema que haga pensar No sobre el amor, sino de otras cosas Como todo lo que pasa en la vida Pues hay géneros que te dejan expresarlo todo Como el rap Un día ella puso una canción de un género diferente Lo que no sabía es que el rap se adapta a todos los géneros Y cuando escuché que rapeaba Y era rap Sobre otro género le dije por qué lo escuchaba si no le gustaba el rap, no me dio respuesta y solo me resigné a no preguntar más, simplemente no entendía por qué escuchaba algo que no le gustaba, no entendía tantas cosas, quizás soy muy ignorante para no darme cuenta de muchas cosas, pero es mejor intentar comprenderlo, pues al menos lo intenté y no morí con duda. Ella me dijo con desprecio, ladrón, cuando no toqué ni un peso Me dijo, tienes 20 días para irte, yo simplemente le dije, bueno No quería discutir con alguien que no quiere saber, ni escuchar la verdad Pues es gracioso, yo no entiendo, porque la verdad puede ser algo tabú La verdad puede convertirse en una mentira y una mentira en una verdad Qué complicado, ¿no lo crees? Qué forma de expresarme sobre algo Si ella algún día lo lee Pues no espero que lo entienda Que me vuelva a decir Estás loco, ya es normal No soy de adaptarme a algo malo Intento solucionarlo Lo que sí me sorprendió Es que le dije que me llevara a algún lugar Y ella dijo sí Pensé qué dice sí Si sí me demostró su desprecio